Soy Elia Amarilla, tengo 34 años estoy por cumplir 35. Estoy viviendo en Luque, en una casa en alquiler con una familia. Tengo una hija de 7 años, se llama Paula. Como mamá sola me cuesta, estábamos buscando casa por varios medios. Me presenté por Habitat. ahí tuve la oportunidad, de... me pasaron en realidad la promoción que estaban haciendo. Tenía una semana de tiempo para presentar mi documentación, contacté, presenté y, por suerte, me aceptaron. Yo me imagino viviendo en mi casa ya el día que se termine, con mi hija, teniendo un futuro más, eh, más, como te digo, dándole a ella lo que ella necesita, ¿verdad? que sería un techo ya nuestro, que ella ya no va a estar más en un lugar donde, donde de repente ve cosas que no debería, porque es casa ajena donde vivimos actualmente. Quiero agradecer a Habitat por la oportunidad que me dieron de brindarme el... Eh, sería el, la posibilidad de tener el, la propia casa, ¿verdad? Que, que es el sueño de todo paraguayo, que es el sueño de toda persona que, que ya tiene una familia, mi hija de mi familia, ya eh, me imagino que vamos a, vamos a ser más felices de lo que ya somos después de recibir la noticia de que vamos a poder tener la casa propia.